De su no. puta madre, te grabé pendejo Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en un tag épico Pero ahora no con el Jim Cilantro sino con el, el marrano, ¿no? ¿Qué tal amigo? Marrano, ¿cómo estás? El marrano mayor, gracias ¿no? El marrano mayor, el marranote, el ah, cerdote El, sí, el tipo. Claro. muy malo, güey! Ah, porque... Te grabé, pendejo! Te <risa> <risa> bailo tu no. puta bueno amigos, muchas gracias por ver este video.